Walter Silva, cantautor llanero. Walter Silva nacido en La Plata, Pore, Casanare, formado intérprete de música llanera por la influencia de su entorno y la música de los cantores de la época. En el campo fue tradicional sobre los años 70 y 80 los bailes campesinos de celebración familiar como Navidad y Año Nuevo, en los cuales Walter Silva dejó aflorar sus primeras intervenciones artísticas ...acompañado por músicos de la región que tocaban sus guitarras. En el año 1990, en el Colegio Rafael Uribe por el Casanare... Se organizó un concurso de voces llaneras del municipio llamado el Botalón de Oro. Allí Walter Silva interpreta la que fue a su primera composición musical, un tema titulado Pentagrama Llanero, en el cual hacía referencia a todos los cantantes conocidos en el medio profesional llanero de este momento. Con esta canción gana su primer concurso y despierta el interés de hacer público su talento. Ese mismo año conocí en Yopal, capital de Casanare, Estrellas Llaneras, un programa radial que se transmitía por la emisora Voz de Yopal, dirigido por el locutor José Suárez. Cada ocho días Walter Silva tomaba cuatro horas de carretera para llegar al programa y encontrar la posibilidad de interpretar al menos una canción por el programa radial. El talento de sus compañeros no permitió que alcanzara un sitio al enojo del concurso, pero le dejó abierta la expectativa de continuar. En el año 2002 graba lo que fue el gran inicio de ascenso en sus producciones musicales, es sí, a qué te dejas querer. Rompe por primera vez el récord de ventas y sintonía en el llano colombiano en su totalidad y es la primera canción suya en ser coreada por el público en los escenarios. En el año 2007 Walter Silva llega a, a Music entretenimiento y ellos producen un cine de recopilación de lo hecho hasta entonces. Le dan el nombre de nuevo grupo colombiano Walter Silva 20 éxitos y en agosto de 2008 su celo que está hoy le sigue dando momentos de felicidad. Como intérprete de grupo es nominado por primera vez a los premio Grammy Latino y hace presencia por primera vez en la ceremonia en la ciudad de Houston, Texas. En el año 2008, el mismo año de la primera nominación a los Grammy Latino, graba un éxito que encumbra más su carrera de cantautor. Ya no le camino más hablar de este cine en la historia del Joropo, es decir, que es uno de los más sonados en Colombia y Venezuela puesto que todas sus canciones se convirtieron en grandes éxitos. En el año 2009, como una refrendación del éxito de Ya No Le Camino Más, alcanza su segunda nominación consecutiva a los Grammy Latino, con ese álbum y asiste a la ciudad de Las Vegas, Nevada en los Estados Unidos, a la ceremonia de entrega, compito con Mercedes Sosa quien es la ganadora entonces. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.